Muy buenas, aquí Camilo Sebastián con otro video de valor para los compañeros instaladores de aire acondicionado y ayudarlos a vender los servicios por internet. Hoy eh, un video para comentaros mmm, cómo funciona el marketing previo a cerrar las ventas eh, para servicios de aire acondicionado, cómo lo aplico yo, eh, todo lo que tiene que ver con el marketing eh, y previo a cerrar las ventas de cada instalación de aire acondicionado, cómo lo ejecuto y qué pasos eh, doy para, para este fin. Lo primero comentar, como en otros vídeos, que eh, la clave del, digamos, del funcionamiento de este sistema de captación de nuevos clientes y el éxito, es que cuanto más le demos exposición a nuestro servicio, a nuestra comunidad, a través sobre todo de redes sociales o de cualquier otro medio publicitario, pero para mí el más efectivo es publicidad sobre redes sociales, cuanto más exposición le demos a, nuestro, a nuestra imagen, a nuestra marca, a nuestro servicio, a nuestra comunidad, más opciones vamos a tener de tener cada vez más clientes y más órdenes de trabajo. ¿Cómo hacemos para nosotros tener una exposición eh, más eh, relevante en nuestra, en nuestra comunidad? Eh, lo primero, saber que nosotros apuntamos a un cliente objetivo con determinadas características. Si es una persona de familia o no, si es un cliente de empresa, bueno, eso nosotros ya sabemos en cada, cada, cada caso... A cuál es el, el tipo de cliente que, que le queremos apuntar. En mi caso, yo vendo equipos de aire acondicionado de tipo split, mono split eh, para consumidor final. Normalmente es una familia, un hombre, una mujer de más de 35 años con ingresos estables que necesita climatizar el hogar. Entonces, pues eh, recurre a mis servicios para instalar un aire acondicionado. Entonces, ¿cómo hago yo para llegar a este cliente objetivo? Lo que hago yo es exponerme sobre todo en Facebook e Instagram. Eh, utilizo la plataforma que tiene Facebook e Instagram para hacer publicidad, para hacer los anuncios. Y con estos anuncios lo que, lo que consigo es ponerme rápidamente, en tiempo real, de forma masiva, barata e inmediata, que son tres claves, en los teléfonos móviles, en los teléfonos celulares de, de mi comunidad, para esta franja de, de, de clientes que acabo de comentar hombre-mujer, más de 35 años, con familia normalmente que necesita un aire acondicionado. Ellos ven el anuncio, ellos están necesitando porque tienen calor o frío, como ahora estamos aquí en Barcelona, en Europa, y le dan clic al anuncio y automáticamente se genera una solicitud de presupuesto que llega a mi correo electrónico diciéndome, Camilo, por favor envíame tu, eh, tu propuesta de, de, de valoración con, con un equipo, instalación, etc. En ese momento a mí me llega... Y eh, yo tengo en el Excel eh, la base de datos que se va completando día a día con estos clientes que hacen clic y me piden el presupuesto. Yo genero el presupuesto donde yo allí pongo cuánto vale el servicio, la instalación, la máquina, etcétera. Y como en, ese, en esa solicitud a mí me llegan sus datos, que son su nombre, apellido, correo electrónico y teléfono móvil de contacto, yo lo que hago es inmediatamente reenviarle o responder a esa solicitud del cliente enviándole un presupuesto con las características de mi servicio. Una vez que el cliente lo recibe, esto es inmediato, se resuelve en menos de, de, de 12 horas. A mí me llega y yo en menos de 12 horas, yo ya les reenvié una respuesta con un precio, con una valoración estándar, un precio eh, por, un, por una instalación estándar que luego puede variar según lo que necesite el cliente. El cliente lo valora, normalmente lo compara con otras opciones y pueden pasar dos cosas. Puede pasar que me compre, que me dé ok al presupuesto o que no, que se decante por otra opción. ¿Cuál es la clave del éxito? Que cuantos más presupuestos yo genere, hay un porcentaje, un 10, un 15, un 30% que, que por, por simple estadística me dirán que sí. Si yo solamente envío un presupuesto a la semana y resulta que ese presupuesto me dicen que no, pues... Estaré, estaré fastidiado porque, porque diré que no confíen en mi servicio, pero si yo envío 100 presupuestos en la semana, eh, hay un 10, 20, 30% de personas que le dirán que sí y yo estaré con trabajo permanentemente todo el año. Esta es la situación y la gran ventaja y potencia de eh, Internet y las redes sociales, que nos vamos a poner frente a muchísima gente que van a solicitar nuestros servicios y ya solo por un simple eh, hecho estadístico nos van a dar el ok para nuestros presupuestos y orden de trabajo. Eh, una vez que yo recibo el, el, el ok del presupuesto del cliente, simplemente lo que hago es coordinar la cita de asistencia para presentarme eh, a partir de los 2-3 días en el domicilio del cliente y eh, ejecutar el servicio tal y como se estipuló en el presupuesto enviado con anterioridad. Esto es, digamos, eh, res en resumidas cuentas, cómo funciona el sistema de captación de nuevos clientes. Es decir, hacemos publicaciones online en redes sociales con publicidad, esto genera los presupuestos, generamos el presupuesto, lo enviamos, el cliente lo acepta, nosotros ejecutamos el servicio. Esto a mí me da la oportunidad de poder ser el autogenerador de mi trabajo sin depender de nadie más y no tener equipo comercial, no tener una empresa contratista y ser absolutamente autónomo y libre de desarrollar mi trabajo con libertad y sobre todo con capacidad de negociación frente al cliente y frente a los proveedores, en cuanto a los precios, como siempre tengo mucha gente y mucho volumen de solicitudes de presupuesto, no tengo problemas en que un porcentaje me digan que no, porque siempre habrá otro porcentaje que dirán que sí y por lo tanto a mí nunca me faltará el trabajo en cuanto al volumen de solicitudes que están entrando. Esta es la clave de todo, tener mucha exposición para tener mucho volumen de solicitudes de presupuesto y por un simple hecho estadístico tener mucho trabajo. Espero que las claves de este video eh, se hayan comprendido, espero sus consultas, eh, las notas en el video, les den eh, suscribirse al canal, a la campanita y nada, espero que cuanto más videos de valor les pueda dar, más lo puedan aplicar y replicar en cada una de sus ciudades. Les dejo un saludo grande y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.